Hola mis Curlys, bienvenidos de nuevo, ya sabéis que soy Carmen Mange y esto es Curly Mange Hoy voy a hablaros de este tocado que me he hecho que es muy sencillo de hacer Así que si queréis saber cómo me lo he hecho, seguir viendo este vídeo <risa> Bueno, Curly Mange ya sabéis que es, es, una, es un canal de belleza, moda, estilo de vida, de libros pero sobre todo quiero saber qué es lo que os gusta, qué queréis, de qué queréis que hablemos, ¿vale? ¿Qué queréis que tratemos? ¿Temas sociales, Tomás? Hay cosas muy importantes de las que podemos hablar aquí entre vosotras y yo, ¿vale? Así que sin más preámbulos, vamos a ir a quitarme este tocado y os enseño cómo lo he hecho, ¿ok? Es muy sencillo, número uno. Muy bien, vale. Partís de una tela como esta. ¿La veis? ¿Vale? Lo que vamos a hacer es la doblamos. ¿Ok? La doblamos otra vez. Y la doblamos. Tenemos, nos queda una cosa como esta. Ahora lo que hacemos es Depende de donde quieras el, el hacer la flor. ¿De acuerdo? A mí me gusta al lado. Entonces, lo que yo hago es... Hago así. ¿Ves? Es muy fácil. Estiramos bien. La acomodamos súper bien. Y esta parte... La abrimos. Y lo que hacemos es... ¿Veis? La vamos a pasar... por aquí abajo, vale, y luego esta por aquí atrás, esta que nos sobra, veis que va quedando, vamos a hacer exactamente lo mismo, pasa que el pico este lo vamos a bajar por aquí, vale, tened en cuenta que yo lo estoy haciendo sin mirar el espejo, entonces me cuesta un poquito más entonces, es súper fácil, vale, ahora este lado, ahora, vale, lo ponemos aquí dentro, vale, y este pico, hay que, hay que girarlo, y este pico, veis, a ver, lo vamos a poner así un poquito, lo metemos aquí detrás y ahora lo que hacemos vamos arreglando esta parte esta de aquí veis que queda así bonita la podéis hacer en muchas formas pero queda así como entonces veis ya está bien hay muchas formas de hacerlo así que ya tendríamos así un tocado súper lindo Podéis ir arreglando las puntas, por ejemplo, si queréis. Podéis meter esta punta más hacia adentro, esta más hacia adentro. Depende de lo que más os guste. Podéis hacerlo como una especie de sombrero. Y así sería el tocado. Si queréis echarlo más atrás, podéis echarlo más atrás. ¿Vale? Y esto sería por todo hoy. Hoy es todo. <risa> bueno, es que es, últimamente, madre mía. Y, y esto sería todo. No olvidéis suscribiros, daros la campana, dedos arriba. Recordad que la camiseta la podéis pedir, ¿de acuerdo? Os ponéis en contacto conmigo en lo que es a través de lo que es eh, YouTube o a través de, de mi blog curlimangue.org o a través de lo que es el email um, curlimangue.com. Y que podéis pagarla atrás de MyPy. O sea, que si la queréis, ya, ya me lo decís porque ya hay gente que ya, se, ya la tiene, ya la tiene puesta y le gusta. Vale, pues eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y chao. No olvidaros que si no os habéis suscrito, suscribiros. Y si tenéis gente, hablarle de Curly Mange, vuestro espacio. ¡Hemos vuelto! <risa> chao, adiós.